Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Regional Tolima, Centro Agropecuario La Granja, el técnico en agroindustria alimentaria está orientado para formar talento humano competente que transforma y da valor agregado a los productos provenientes del sector agrícola y pecuario. El egresado podrá desempeñarse en cualquier industria de alimentos como inspectores, supervisores u operadores de procesos y maquinaria. Los aprendices participan en los semilleros de investigación de Cenova y dan valor agregado a los productos agropecuarios enfocados hacia alimentos funcionales. El técnico en producción agropecuaria brinda al sector productivo agropecuario la posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales y profesionales que contribuyen al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del país. Los aprendices se forman en la tecnología de suelos, siembra de cultivos, labores de mantenimiento, manejo de residuos y organización empresarial, aplicando buenas prácticas tanto agrícolas como pecuarias, propendiendo por el uso de tecnologías limpias y el buen manejo de especies pecuarias. El egresado se desempeña eficientemente como trabajador laboral, calificado en empresas agrícolas y pecuarias, está en capacidad de ejecutar con eficiencia y responsabilidad las diferentes labores propias de las explotaciones agropecuarias, establecimiento y mantenimiento técnico de cultivos, manejo integrado de plagas y enfermedades, labores de cosecha y poscosecha, cuidado, alimentación y nutrición de especies pecuarias. El técnico en sistemas agropecuarios ecológicos ofrece al sector productivo talento humano formado en preparación de suelos, métodos y técnicas de establecimiento de cultivos, manejo de poblaciones asociadas a los cultivos y especies pecuarias, integración de componentes vegetales y animales, ejecución de arreglos productivos, técnicas de recolección de productos que promueven la consolidación de los sistemas agropecuarios ecológicos como oportunidad de negocio y emprendimiento bajo metodologías, principios y normatividad vigente en la agricultura. Cultura ecológica. En el entorno empresarial y social, el egresado tendrá la capacidad de generar modelos de negocio con valor agregado a través de la incorporación de la normativa ecológica o de elementos de la producción limpia y planes de asistencia técnica en cada uno de los procesos inherentes a la producción agrícola y pecuaria. En el Técnico y Conservación de Recursos Naturales, los aprendices estimulan la producción en el mercado interno, no solo para promover materias primas a la industria, sino como finalidades sociales específicas, vincular la riqueza de diversidad biológica del país con herramientas tecnológicas que permiten convertir la biodiversidad en un factor de desarrollo económico y social a través de su valoración, uso sostenible y conservación. En virtud de lo anterior, el aprendiz SENA es competente para construir un mejor futuro atendiendo las necesidades pertinentes a la protección y conservación de los recursos naturales de las cuencas del Departamento del Tolima. El aprendiz es competente y experto en identificar y monitorear áreas de interés para la conservación, toma de muestras, realización de mediciones ambientales básicas del suelo, agua, aire y apoyar en la ejecución de estrategias de manejo y conservación de flora y fauna diagnósticos ambientales de los recursos naturales renovables, implementación en la elaboración de planes de manejo ambiental y proyectos de educación ambiental, apoya a instituciones públicas y privadas, ONGs, fundaciones, que tengan interés en la gestión ambiental, en la conservación y manejo de los recursos naturales, con capacidad de crear empresas que presten servicios de asesoría ambientales y generen procesos de educación, participación y gestión ambiental. El técnico empresarial de la finca está orientado para formar talento humano competente en tecnologías en la administración de las fincas agropecuarias, estructura de costos, registro y análisis de la información financiera basado en el manejo integral de la finca. El egresado estará en capacidad de identificar y desarrollar la situación actual de la finca, caracterizar los principales problemas de la finca y proponer alternativas de solución, determinar los planes de trabajo, las actividades de producción, el equipo de trabajo y los recursos necesarios. Controla la ejecución del plan de acuerdo con políticas y exigencias del mercado. Sistematiza la información de la producción de la empresa agropecuaria. El técnico en cultivos agrícolas está orientado para formar talento humano competente para cultivar y cosechar productos agrícolas para el mercado interno y externo bajo criterios de calidad en desempeños a nivel laboral y personal con alto sentido de responsabilidad social, honestidad, efectividad y respeto al ambiente. El egresado podrá desempeñarse en labores de trabajador agrícola y de trabajador de campo en fincas y cultivos. Se desempeña en la producción de productos agrícolas con criterios de calidad en unidades productivas y empresas del sector agrícola.